Ciudadanos rechazan el corte de árboles en el parquecito de los restauradores Que se encuentra enfrente del cementerio Las Mercedes En esta ciudad de San Francisco de Macorís Está muy mal eso, uno viene a recrearse aquí toda la tarde Y el día entero jugando dominó ¿Y cómo uno se va a recrear ahora? ¿Dónde uno va a jugar dominó en la sombra? ¿Para ahí en una piedra, porque uno meta bajo la piedra, será Van a mochar todos los árboles, eso no es posible, no está bien Podrían recortarlo, pero no tumbarlo así de esa manera. Estamos en verano, y en el verano eh, yo, eh, yo considero que no debieran mochar la mata y sacarla de raíz, porque este parquecito es para uno recrearse. Y yo considero que no está muy, muy bien hecho por, por, por Milady. Ella debiera tener un poquito más de consideración con nosotros, que somos los que paramos por aquí, no tanto nosotros los que vienen a querer recrearse por aquí. Estamos muy hechos a arrancar la mata de raíz. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.